Primos Rogli es el que rompe la tranquilidad del grupo, lanzando un ataque a 41 kilómetros de meta, preparando el terreno para su compañero Jonas Vinegar, pero los que responden rápidamente son el colombiano Daniel Felipe Martínez, Henry Mas y Blasot. Un kilómetro después ya estaban unidos nuevamente los favoritos, pero sí que le costó mucho a Renko Ebenepoel llegar a la rueda del grupo el siguiente en lanzar su ataque fue el corredor del movistar Henry Más, que estira nuevamente el grupo buscando sacar a renko nuevamente de toda posibilidad del título adelante se mantiene david de formolo en la fuga y vinegar es el encargado de unir las causas con el resto de los favoritos pero que sigue de largo y se lleva a Henry Más y a daniel felipe martínez se mueve nuevamente la carrera Johnny Sagirre hace un esfuerzo y conecta también junto a otros ciclistas. A 37 de meta, Renco ya pierde 20 segundos con el grupo de los favoritos. Henry Más se reencuentra con un gregario de apoyo, Nelson Oliveira, que unos kilómetros más adelante sufre una caída, donde también se ve involucrado su compañero Henry Más y el colombiano Daniel Felipe Martínez. Y esto lo aprovecha muy bien Pello Bilbao. Johnny Zaguirre, Blasot y Vinegar que sacan una luz importante. Daniel Martínez viene en el grupo Renco a 25 segundos. A 27 kilómetros de meta, el grupo puntero recoge la fuga a Formolo y este se les une solo a 14 kilómetros de meta. Renco y Daniel Martínez pudieron alcanzar a los punteros, luego de un descenso espectacular de Renco y a su rueda, Daniel Felipe Martínez. Enseguida, John ataca, responde el colombiano y formólo, y abren una brecha importante, pero después de un rato se unen otra vez. Pero al que más le costó fue a Renco. Pero llegando y atacando de una, responde Blasov y Daniel Martínez, esto es un estira y encoge por parte de estos ciclistas, a 9.4 para la meta. Llega el contraataque por la meta volante Y las bonificaciones que se las lleva Renko y Daniel Martínez Pero a 5,3 kilómetros para la meta Sufría Renko quedándose poco a poco Y John tirando del grupo A 3,7 hay una caída John y se enreda con la rueda de Vinegar Pero se levanta como un resorte y persigue de inmediato Solo en el kilómetro 2.7 logra alcanzar al resto de los favoritos Tremenda fuerza Fuerza de este ciclista que corre en casa y atención que se viene el remate de la etapa. Ya Daniel Felipe Martínez sabe que va a ser campeón, solo tiene que llegar junto al grupo y cruzar la meta. Gana la etapa John Izaguirre, el que volvió de la caída y logra el segundo lugar del podio. ¡Qué etapa espectacular! Colombia campeón de la Vuelta al País Vasco, La Izulia 2022.